Ahí, ahí, ahí. ¿A quién? Una vez a donde le tiene que dar. ¿Sí? Sí. Saca sobre ella. Ahí. Vale, ¿Vale ¿eh? ¿Vale qué? Ella, ya vale. Ah, vale. Vale, está. Vale, saca. ¿Mata vosotras? Sí. Toma. Tú allí. Ahí. Es, ahí es. ¿Vale? Eso. Von ten media la línea y para que vas a subir aquí, ¿vale? Vale. Venga. Eh, ¿no? Venga, vale. Vale. tuya, tuya, tuya tuya. no pasa nada, no pasa nada va vale, a 40 a 0 mira, está saca tú ¿yo? Sí. lo saco yo sobre él tiene que sacar ella, o lo saca yo La ah. ¿Y la pisas, ya está, ya está. Ya está. No, a la red si te no. Toli, a la red, a la red, ahí no. A la red. Espera, ya está. Bueno, ya está. Ya está. No, no, no, no. Ahora uno, la ahora la vaca tú, ¿no? La que ella sobre ti, ¿no? Sobre ella, ¿no? No, no, no, no vale Era nada Wow. ya yeah. Yo me falei Sí, de la Ah, sí, no. Muy buena. Muy buena. Tanto fallo? ahí, fallo? ahí. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh. ya, ya! ya, Bueno, bueno, bueno. bien. está? Te con tranquilidad, no te pones nerviosa, eh. No. No te, ¿Sí te sale de Es imposible. No, no, no. No, no, no. Okay. Yeah. Sí, la sí, pede. Sí. Claro, pero claro. No, no, claro, claro, es que el manual de turno también tiene que venir algo. Claro, también es su derecha. Sí, pero no ¿eh? Cuidado, eh, cuidado. ¡Ey! ¡No, venga! Eh? ¡Tú, eh! Ahora sacas tú. ¡Va, ah. que tú no! No, él, no. él, porque yo me estoy sacando. ¡Sácate aquí a ella! ¡Sácate a ella! ¡Sácate allí! ¡Ah! ¡Te lo toca también! Sí. ¡Va! ¡Venga! ¡Lo quita! ¡Suya, eh! ¡Muy buena! ¡Va! menos no no, <tose> a muy buena, muy buena Muy buena, bien yeah. Sería 好 Entonces ¿no está mal? Okay. <laughs> Sí, sí. ¿La suya? Sí, esta vez, esta vez, esta vez, esta vez, no ¿eh? Eso es por no vez, ¿eh? vez, esta vez, esta Sí, esta vez, esta Uy, no me da tiempo. Ya no te da tiempo a qué. Ay, no sé. ¿A qué no te da tiempo? No ha a mí Yeah. Okay. when you have to de para mí. La deja muy bien. Venga. la no, Ah, vale, Wow. No, no, no, no, no. <laughs> no, no, pues la lista, tú, ¿sí? No, no, no, no, no, no No, no, No, no, lo Olidia. Larga, larga, larga, larga. Ah, ¿cómo la larga? El de la línea. Ah, sí que te toca no a dónde está a o a ella Esta la tercera semana primero, ¿no? Multimita. No, dicho, no, estoy Sí. ya Muy Ya. Sí. ya Sí. ya Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. ya